hola este también hago streams de ver el chat y mi comunidad me quiere mucho ellos siempre me apoyan y no sería nada sin ellos muchas gracias